Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero elentricista y doctor en Ingeniería y en este video voy a hablar acerca de un problema común en las industrias y es la penalización por alto consumo de energía reactiva. Creo que el bajo factor de potencia es el problema de calidad de la potencia más común. Este video solo aplica para usuarios industriales. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Tu suscripción es una forma de ayudarme a seguir haciendo estos videos no vale nada y me ayuda mucho. La Comisión de Regulación de Energía y Gas o la CREC actualizó en su resolución 015 de 2018 la forma como los operadores de distribución cobran su tarifa. Esa es una regulación bastante larga. Para lo que nos interesa en este video solo voy a hablar del capítulo 12 donde se actualizó la forma como se cobra la penalización por consumo de, de energía reactiva. En pantalla muestro la ecuación para el cobro de la penalización de energía reactiva es igual a la energía reactiva consumida en exceso multiplicado por el costo de uso del sistema de distribución y por un factor M que está asociado al cumplimiento mensual del límite de consumo de energía reactiva Este cobro que acabo de mencionar no se hace efectivo siempre hay un consumo de energía reactiva que es permitido la pregunta es cuando se excede el límite de consumo de energía reactiva. Este límite se excede en dos situaciones. La primera y más común es cuando la energía reactiva consumida es mayor al 50% de la energía activa consumida en el mismo periodo. Es decir, si usted empresa consumió 100 kWh de energía activa en el mes, solo puede consumir 50 kWh de energía reactiva. Si consume por ejemplo 60, tendrá 10 kilovatios de hora de penalización. El segundo caso en el que se penaliza es cuando se inyecta energía reactiva. Este caso se da cuando se sobrecompensa la energía reactiva, la cual no es común puesto que la compensación de energía reactiva tiene un costo importante. Compensar más energía reactiva de la necesaria no es coste eficiente. Luego en el año 2019 la CREC sacó una nueva resolución modificatoria de la 015 de 2018. En esa resolución la CREC le permite al operador de red instalar equipos para medir el consumo de energía reactiva. Otro cambio importante en esta resolución fue la forma como se calcula el factor M, del cual no he hablado hasta el momento y afecta la penalización por consumo de energía reactiva. En pantalla repito la ecuación de penalización resaltando el factor M. Entonces, el factor M comienza en 1. Si hay consumo por encima del límite, es decir, si el consumo de energía reactiva es mayor que el 50% de energía activa consumida durante 10 días del mes facturado, se viola el límite. Entonces, si la penalización se repite durante otro mes seguido, aumenta en otra unidad. El factor M aumentaría en otra unidad. Y si se repite en un siguiente mes la penalización, aumenta una unidad adicional y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 6 en un año. Por ejemplo, si en el mes de febrero hubo penalización, M es igual a 1. Si en marzo también hubo penalización, M es igual a 2. Si en abril hay penalización, M es igual a 3 y así sucesivamente hasta llegar al mes de julio, suponiendo que, que en todos los meses hay penalización, en el mes de julio, el factor M sería igual a 6. Entonces si el factor M sigue en un valor de 6 durante un año, comienza a aumentar en una unidad adicional, otra vez con el mismo procedimiento, a 6 eh, meses más, hasta llegar a un máximo de 12. M puede disminuir su valor, pero para disminuir el valor la empresa debe permanecer sin penalización durante 3 meses consecutivos. Entonces pues podemos concluir que es mucho más fácil aumentar la penalización que disminuirla. Para ir finalizando, en el año 2020 hubo una segunda resolución modificatoria de las anteriores, la 195 de 2020, que establece que los operadores deben informar a los usuarios que están siendo penalizados. O sea, si usted está siendo penalizado, su operador de red ya debió avisarle eh, que está siendo penalizado. La segunda medida importante en, en esta resolución es que establece que la variable m permanecerá en 1 hasta diciembre del año 2021 es decir, a partir de enero de 2022 comenzará a aumentar el factor m como expliqué anteriormente Finalicemos con un ejemplo entonces aquí presento la factura de una empresa que está siendo penalizada se observa que el consumo de energía reactiva es de 20.220 kWh por lo tanto, puede consumir hasta 10.110 kWh de energía activa sin penalización. Sin embargo, consume más de eso, consume 17.100 kWh. Por lo tanto, los 6.990 de consumo en exceso se cobran como penalización. El valor por uso de sistema de distribución en este caso fue de 194.57 pesos, esto varía. Puede ser más o puede ser menos, pero en este caso es ese valor que acabo de mencionar. Y por lo tanto, la penalización es de 1.360.045 pesos. Este consumo fue de diciembre de 2020, por lo tanto, el factor M es igual a 1. Miren que si se mantiene esa penalización por 6 meses en el año 2022, esta empresa terminaría pagando por penalización casi lo mismo que por el consumo de, de energía activa. Entonces, ¿qué se debe hacer para evitar la penalización? La respuesta es la instalación de un banco de condensadores. Los condensadores son equipos que generan de forma local la energía reactiva que necesita un proceso para operar. Por lo tanto, los condensadores evitan la necesidad de demandar energía reactiva de la red. Además, los condensadores ayudan a que la tensión mejore en el punto de instalación reduciendo las caídas de tensión. Para la instalación de esta solución es necesario hacer un estudio de energía para poder dimensionar correctamente el tamaño del banco de condensadores a instalar. En ocasiones es recomendado hacer un estudio de calidad de la potencia con el fin de instalar filtros pasivos o activos para evitar posibles resonancias de los capacitores con algunos armónicos que se presenten en el proceso. Los bancos de condensadores cada vez están compuestos por un solo condensador por lo general tienen una cantidad de pasos móviles de tal forma que la compensación de energía reactiva varía a lo largo del día Los bancos están compuestos por un controlador que se encarga de conectar la cantidad necesaria de compensación en cada momento del día unos contactores para conectar a los condensadores y los condensadores como tal también pues tienen unos eh, breakers de protección si necesitan evitar multas por consumo de energía reactiva, me pueden escribir al correo admin@jrcamarillop.com y con gusto les puedo hacer una cotización del costo de instalar un banco de condensadores. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó no dejes de dar un me gusta, comentar si tienes alguna pregunta. Me puedes escribir sus dudas al correo admin@jrcamarillop.com. Nos vemos en el próximo video.